director de eh, cultural de la eh, candidatura de Don de San Sebastián a Capitalidad Cultural 2016, eh, director eh, de Espacios y Contenidos Culturales de Madrid, eh, además de muchísimas otras cosas porque tiene una biografía eh, muy muy extensa, y es que, recomiendo, que recomiendo leer y nada más pasar la, la palabra ¿eh? Bueno, no es no es vano, no, no, no tiene 65 años. Y entonces, con esa, con, esa, con esa edad, la biografía siempre es extensa, lo que no sé, si, no estoy muy convencido si es una, una biografía en fin, excepcional, yo creo que bueno es la, es la mía la que uno tiene la suya. Y la... Bueno, en fin, bueno, eh, yo tengo dos maneras de, de intervenir en estos foros, una es improvisando y dejándome llevar por mi pasión, como me he dejado llevar ahora por los por la televisión, que no sé ni lo que sacará, porque, en fin, como no saquen nada, Igual, mañana salgo otra vez de unos periódicos como rebelde, radical y, y no sé qué, cuando realmente en el fondo toda mi vida he sido funcionario y como tal, por mucho que yo no tenga una arma libertaria en la función pública, solo se puede ser socialdemócrata o reformista porque la burocracia es tan grande que es imposible hacer demasiados cambios en poco tiempo, así que tengo que asumir, digamos, un poco mi, mi vida paradójica de pensar que el mundo puede ser mejor y tener que trabajar en un mundo que cada vez pues, va siendo peor. Eh, bueno, damas gracias a Esteban y a todo el equipo y bueno, por supuesto a, a todos vosotros que estáis aquí y a vosotros que estáis aquí, porque son la razón por la, que, por la que vengo un poco para compartir con vosotros un poco que yo puedo decir, porque tampoco, tampoco soy un especialista en turismo, ni siquiera en patrimonio, ni siquiera en arte, aunque haya trabajado 20 años en una institución artística, se llamaba Artelecu porque también ya no existe, eh, y efectivamente haya pertenecido y trabajado en foros como la UNIA la de la Universidad Internacional de Lucía, el grupo Arte y Pensamiento, donde hicimos un trabajo muy, muy interesante durante muchísimo tiempo y algunas de las especulaciones que voy a poner aquí sobre la mesa tienen que ver con, con experiencias adquiridas en aquel en aquel lugar porque como dije ayer en una pequeña encerrona que me organizaron en el, Ayuntamiento de, en, en, en el Ayuntamiento de Granada cuando yo pensaba que me iba a encontrar con ella y con un concejal más y había 20 personas y, y tuve que hacer una, improvisar un poco, sí, en pues no, fin, no sé muy bien qué, lo que improvisé eh, yo deduzco que efectivamente eh, habrá sido pues, por esas reflexiones que vengo haciendo, en, que he hecho últimamente sobre el turismo y la cultura eh, que los he incorporado en mi blog, que es prácticamente mi herramienta, en fin, donde, donde, donde de una forma metódica puedo... Bueno, metódica, pues, mucho decir esto, de una forma metódica puedo... puedo no, yo no tengo un perfil académico, por lo tanto me podéis... Eh, los académicos normalmente tienden a rebatir a los profanos como yo... Eh, nuestro conocimiento, aunque nuestro conocimiento esté basado precisamente en los saberes académicos, pero claro, como no lo verbaliza uno desde su propio yo académico, el otro, profano pues siempre la forma, digamos, un poco de que la academia siga estando en un pedestal y su vida enmarcada, está haciendo que los profanos no tengan derecho a usar la voz yo creo que tenemos todos, todas derecho eh, eh, a usar la voz y si a uno le reclaman para hacerlo, pues venir con, con naturalidad. Eh, me imagino también que, que, que también tiene que ver con, con que yo fui director de la Capital Europea de la Cultura, director de contenidos, fui el, el causante de la elaboración del documento que ganó la, eh, la candidatura porque después, por diferentes razones, dimití, <risa> fundamentalmente por la calidad de mi vida, dimití, por tener una vida digna y mejor, dimití, y, y no fui el que puso el que ejecutó el adelante el proyecto aunque dentro de la actualidad trabajé en un proyecto concreto determinado aunque conseguimos sacar adelante la propuesta de la que me siento bastante orgulloso la verdad que materiales que podéis eh, podéis eh, podéis utilizar, en fin leerlos están todos en, en, están en mi página web en capítulo que pone Capital de, de la cultura si no recuerdo mal, ahí está el documento naranja, el periódico, un documento previo que yo escribí, pero luego hablaré de él. Y aunque conseguimos acá adelante una propuesta de la que me siento bastante orgulloso, lo cierto que su deriva institucional, que aquí también una de las grandes cuestiones importantes, cuando uno piensa, cuando formula un deseo de un mundo mejor y se encuentra, yo llamo burocracia, pero que detrás de la burocracia está también toda la máquina política, partidista más que política, porque yo soy tremendamente político, mi cuerpo está atravesado por la política de arriba a abajo, pero en ningún caso, por una acepción especial de, determinada de un partido político determinado, pero mi vida es política en la medida que entiendo que mi, el contexto en el que yo vivo es la ciudad y la ciudad es la polis y para mí, la polis, contra más democrática, sea eh, mejor para todos. El tema los problemas, digamos, que se derivan de la mala política eh, a mí no me considero discernirlos, pero es evidente que, generalmente, eh, lo que producen es, son alteraciones eh, alteraciones graves en, el, en, en, en que los deseos se llevan a la práctica y eso lo sabemos de todos eh, el, el, el evento de el 2016 evento, sí, terminó siendo, en gran medida, algo muy parecido a casi todo aquello de lo que pretendíamos distanciarnos cuando planteamos una metodología diferenciador a la hora de pensar qué proyecto de Capital Europea de la Cultura podíamos darle a San Sebastián, eh, a Gnostic o a San Sebastián, como queráis, como queráis llamarlo, a la bella de ASO, si os apetece llamarlo también de una forma eh, poética, un poco cursi, pero podéis hacerlo. Eh, si seguramente pecamos eh, de ingenuos y no nos dimos cuenta que jamás podríamos alterar el propio ADN espectacular del modelo. O sea, nosotros pretendíamos ir contra ese modelo espectacular y lo que, pretend, lo que pretendimos, lo que hicimos, lo que propusimos, por eso ganamos, además, es que en lugar de un evento de un año lleno de fiestas y de espectáculos, generalmente contratados a empresas profesionales, o a la cura de Baus, a no sé quién, a, en fin, lo típico que se hace cuando la, cuando, la, cuando la política cultural se convierte en propaganda o en publicidad, o en digamos, un poco partidista, digamos, bueno, de manera que el político salga en la foto con con Pavorotti, en fin, este tipo de cosas que se hacen que son absolutamente, pero que se hacen mucho. Nosotros pensamos efectivamente que, que podríamos combatir ese modelo y que en lugar de hacer una propuesta de un año que durase de enero a, a diciembre, eh, podríamos haber hecho oh, sí, una, un, un, una suma de acontecimientos que de 10 años, que durase 10 años, de hecho le llamábamos la década la década prodigiosa, la década, perdón, pues me ha venido a la cabeza, no sé por qué, pues, es cierto? un granada o ¿no? son, bueno, seguro que sí. Eh, eh, eh, eh, la década de la esperanza, porque pensábamos que efectivamente Italia iba a dejar las armas, y por lo tanto, es, es, esa, esa, ese maravilloso hecho que, se, que después se dio, eh, nos podía permitir, digamos, un poco hacer las cosas mejor y con más tranquilidad. En fin, esta es otra historia, digamos, la del fracaso que últimamente, por cierto, me persigue mucho porque también intenté hacer un mundo mejor en el Ayuntamiento de Madrid, trabajando para Manuela Carmena durante un año y medio, pero también acabé limitiendo, también, esto es una cosa que me, también me, me acompaña últimamente mucho, será porque no tengo nada que, bueno, hace muchísimo tiempo que no me pongo corbata, porque jamás porque siempre he pensado que, bueno, que hay que decir las cosas como se sienten de verdad y que, y que el poder bueno, pues, peor ellos que Sí, para, para, para. En y, me, y me suele gustar decir lo que pienso esté delante quien esté. no fin eh, De esta manera también gracioso todo esto es una anécdota. Sí. Yo ahora soy, se me, va la, se me va a ir la conferencia a las dos horas ya de las cúpulas. Eh, y ahora soy patrono de la Academia de Roma. Eh, eh, que por cierto, hay aquí una eh, mar eh, Franco que, que es becaria este año, que está aquí con nosotros que nos acompaña, pero él, él está también, eh, yo soy patrono eh, que podría haber sido matrono, pero lamentablemente no me he asumir mi condición masculina, que es una, una carga que hace muchísimos años que pretendo quitarme la encima pero seguramente hasta la, mi próxima vida yo no, yo no creo que haya una vida más allá pero por pues si la hubiera, ya he pedido plaza en, en el sector de mujeres y a ser posible negra si puede ser, y no es necesario incluso hasta lesbiana, igual mejor pero bueno, eh, ahora de momento soy hombre y no me queda más remedio que aceptar esa condición y esta situación un poco lamentable en la que vivimos un poco esta especie nuevamente ya empieza a estar un poco en el de extinción claro, la bueno, bueno no, porque las últimas derivas de muchos votantes no se sé dónde. En fin, eh, iba a decir que eh, Pedro G, la cosa esta de cómo se cuentan las cosas, y cómo se puede decir, cómo se puede hablar al poder, es curioso porque estuvo la reina que hay muchas formas de decir lo que es republicano, en cierto sentido, ¿no? pero eh, esta era graciosa porque Pedro G, eh, que es un artista andaluz con el que yo he trabajado mucho y que ahora... Acaba de inaugurar en Sevilla una fantástica muestra sobre Murillo y las relaciones entre... Bueno, es complicado de explicar la exposición. Pedro G. estaba allí de becario, entonces estuvo la reina y la reina pues dijo... Además en mi conferencia voy a hablar bastante de esto también. La, la, la reina dijo... No, yo mis niñas, mis niñas las llevo a la ópera, a, no sé qué, a, a los museos, tal, tal... Pero por ejemplo, videojuegos... Y no ven los videojuegos, estos no ven... Procuro que no vean videojuegos, tal, no sé qué, tal, tal, tal... Entonces cuando les preguntó a los, a los becarios... ¿Y tú qué haces? Y pues yo, tipo, no sé qué, ¿y tú qué haces? No sé qué, y, tal, y Pedro Gerber, ¿y tú qué haces? Videojuegos, y además de los malos, le digo. Quiero decir, no sé si el chiste o no, no que... No, no si, pero bueno, voy a hablar un poco de esto, de la cultura del élite y de la cultura popular también. En un correo que hace unos días envía Esteban desde Roma, precisamente por esta razón, uno de los cascos históricos por antonomasia de Europa y el mundo, le decía que después del baño de turismo romano, me iba a resultar muy complicado mantener un discurso coherente porque ahora mismo el turismo cultural es como una nebulosa que impide discernir con claridad los confusos límites entre cultura e industria de servicios y negocio. Lo voy a intentar, pero debo empezar admitiendo que en mayor o menor medida todos somos o podemos ser en algún momento de nuestras vidas viajeros y aunque lo tratemos de evitar, también turistas, más o menos, Así, sin duda, entre mis afirmaciones se colarán también bastantes contradicciones. Así que, mmm, luego, si queréis, me las desveláis y me las, <coughs> me las lanzáis a la, a la cara, porque seguramente, igual, en algún caso, te trigo. Yo mismo, de manera natural, hace unas semanas viajé a Granada para participar en el, en el, en el homenaje póstumo de mi buen amigo, el artista, performer, poeta y activista histórico Miguel ben se supone que no vine como turista, pero de una forma consciente o no, también lo fui. Pues estuve aquí en el mercadillo de por aquí, pues me, me pasé por el, por, por el Albaycín bajo entre los turistas. Pero sí, yo era viajero. Había venido allí a ver al homenaje Miguel de pero también fui turista. Siempre que he vuelto a Granada, dependiendo de las circunstancias, la percepción del lugar ha sido diferente, porque la razón del viaje siempre ha variado y por lo tanto también las circunstancias. Es decir, ahora hablo de percepción. La primera vez que vine tenía 15 años. Os hablo de mediados de los 60, fue en un viaje de estudios, pasábamos las noches en un hotel de torremolinos, entonces rodeado de descampados que ya habrán desaparecido del mapa, cuyo nombre no recuerdo del hotel. Desde allí hacíamos excursiones de día a diferentes lugares de interés de Andalucía, es decir, éramos turistas, eso sí, en un colegio de élite, en un viaje de estudios eh, programado, pero éramos turistas, pero teníamos esa distinción. Si no hubiera regresado nunca... A Granada seguramente mi imaginario sobre esa ciudad se limitaría a aquellos recuerdos de la Alhambra o los que yo creo que pertenecen a ese momento sin ser consciente de que pudieran mezclarse con las siguientes ocasiones en las que he regresado, como cuando vine al funeral del de, 2007 de la madre de mi querido amigo Joaquín Vázquez, de cuyo viaje sí que me acuerdo perfectamente, no de la Alhambra sino porque entró en mi vida una nueva especie gastronómica que se llamaba Pionono, que no conocía y que a partir de entonces forma parte de, de, de mi vida como forma parte de las alubias de mi pueblo o, o las fletas o lo que sea y desde entonces porque los por que de Santa Fe, de, de la isla, pues, estrictamente no cualquiera ¿eh? porque en también esto también, en eso, también hay en la cultura gastronómica, que por cierto cuando hablamos de turismo y pensamos que el turismo efectivamente es una, parte, un, una enfermedad derivada de la, de la mala cultura, además es que es lo bueno, que es lo malo, este es el gran problema que se deriva ahora mismo, eh, ahora lo que ha ocurrido es que la gastronomía no es que, no es que sea absolutamente necesaria en cualquier elemento de la cultura, sino que ahora no hay político, ni política, ni ningún responsable que no piense no piense en, en su primer programa, en el programa electoral, no aparezca en el segundo, en el tercer renglón, que va a hacer un vascular center eh, a la andaluza o un centro de investigación tecnológica de, de gastronomía digital o, o, o en fin, una escuela, una alta escuela para niños y niñas de, de, de, de gastronomía eso sí, ecológica, saludable, cercana a las huertas en fin, con, una, con una soflama, unas soflamas digamos un poco habituales de lo que están detrás de todo este discurso de la creatividad, de la innovación, del emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera no hay, en estos momentos, ninguna ciudad que yo que yo sepa que no tenga en su agenda poner la gastronomía en el centro del programa cultural. No sé si no conozco la de Granada, pero seguramente con la buena gastronomía andaluza que hay, concretamente granadina, estoy seguro que hay en algún programa, eh, espero leáis, hay seguramente ya avanzado un centro especializado en gastronomía. En fin, y en aquella primera ocasión que visité la Alhambra tuve suerte, voy a contar algunos chistes también, ¿no? porque por una jugada del destino, estas cosas digamos un poco de ambivalencia entre cultura, turismo, negocio y bien común, decidí entrar, decidí entrar en la Alhambra y no dejarme arrastrar por un grupo de compañeros, a la cabeza de lo cual estaba chon un amigo mío que sigue siendo un gran amigo, que se negaron a hacerlo porque, según ellos, la entrada de la Alhambra era cara, por favor, sea, bueno, del año 60 y, y tantos, es decir, valor, valor de uso, valor de cambio, precio, o sea, ha estado siempre en el escenario, no ahora, siempre. Eh, poco después, en el autobús de regreso, comprobé que este canchón, <risa> que no sé si no me irá al pobre, de, eh, uno de los líderes de aquella revuelta contra los precios, y, la, y el turismo cultural, digamos, en cierto sentido, se había comprado una ristra de postales probablemente pagando tanto o más de lo que hubiera costado la entrada. Tal vez aquel motín fue un antecedente de la crítica a los excesos turísticos, eh, permítame la broma, también paradójicamente contradictorios. ¿no? Es decir, él no vio la alhambra, pero se llevó, recuerdo, una ristra de... Una ristra de yo no me llevé la ristra, pero vi la alhambra. No tengo grandes recuerdos de aquel viaje, porque se han confundido, evidentemente, con todos los demás que después he tenido posteriormente, y que, un caso de estudio que ya, ya hablaba entonces de las paradojas y sinsentidos del turista accidental. Ayer estuve con Javier la última vez y, y la experiencia fue radicalmente distinta, diferente, porque fui acompañado de un doctor conocedor de la Alhambra y muchísimos matices que eh, a mi privilegiada situación de conferenciante eh, me había permitido me, me permitió acceder y a la amistad que tengo con, con su familia. Porque viajar es también una forma de conocimiento yo ayer eh, y por tanto parte de nuestra formación a lo largo de toda la vida he repetido en muchas ocasiones que las políticas culturales más acordes con su sentido social debieran vincularse siempre o mucho más a la educación ayer lo decía yo vengo de una tradición de la tradición del gran pacto europeo eh, que se firmó después de la segunda guerra mundial cuando el desastre eh, el desastre digamos un poco de la de los problemas de identidad, de los problemas de nacionalismo, de los problemas, de, de los problemas de fronterizos, de los problemas de territorialización, de los problemas de la crisis económica, de los años 30, es decir, todos aquellos problemas que de alguna manera, ojo, se parecen bastante a los actuales eh, y produjo aquel, aquel desastre en aquellos momentos, fueron no sé cuántos cientos de miles de, de, de, de, de judíos, de comunistas, de, de gays y demás especies a extinguir, eh, eh, podría perfectamente ocurrir ahora, pero que no, pues, en fin, en lugar de judíos con los musulmanes en lugar pues, perfectamente lo que pudiera ocurrir, pero bueno en ese horizonte extraño que se está dibujando ahora mismo en el mundo y que viene digamos de las olas trampistas que tienen que ver digamos un poco con la incapacidad que tiene el capitalismo por poder abordar la crisis como lo hizo en la segunda guerra mundial con un gran pacto de los recursos es decir, menos acumulación capitalista y más distribución socialista, digamos social para que no veáis que no estoy haciendo ningún porque en ese pacto también estaba a la derecha estaba, estaba la democracia cristiana estaban los sindicatos, estaban los liberales porque pensaron que efectivamente la mejor manera de parar aquel desastre era distribuir a través del sistema del bienestar, con una buena educación pública con una buena justicia, con una buena sanidad y con una buena educación y con una buena cultura, distribuir esos recursos para que la gente para que las clases medias se centrasen un poquito más, no hubiese tanta gente fuera del sistema y pudiésemos vivir todos mejor ese sistema eh, se está yendo al carajo por la misma razón por la que se fue en los años en los años 30 por un proceso de acumulación entonces yo sí vengo de esa tradición de que la cultura forma parte digamos de esa capa de derechos de esa capa de derechos sociales que nos hace mejores que nos permite de alguna manera ser mejores en cierto sentido aunque como sabéis muy bien eh, eh, la cultura también es una cárcel es una forma de, de contención una forma de regresión una forma de, de, de, de, de, de imposibilidad de salirte de donde estás de tus convenciones Pertenezco, digamos, un poco también, es verdad, a la gente que piensa que la cultura es un, un, un derecho social, pero también una herramienta para transformar los hábitos y los comportamientos regresivos, ¿no? Porque la cultura es como se viste, cómo se hace el amor, cómo se relaciona con el género, es decir, como sabéis, la cultura predetermina formas matrimoniales determinadas, predetermina formas de comportamiento de género determinadas, formas de vestir determinadas, y las excepciones y las rarezas. Eh, a, esa, a, esa, a esa normalidad siempre se criminalizan y son, tienen que luchar por conseguir sus derechos. Y el Peyo fue fundador de los años 80 del movimiento de liberación gay andaluz. Cuando en aquellos momentos, pocos años, poco y pocos años antes, y no nos olvidemos porque las cosas pasan pocos años antes siempre, y parece ser que ocurrieron hace cuatro siglos, pues no, pocos años antes los gays estaban en la cárcel, igual que los comunistas, claro, eh, y los independentistas perfectamente si quieren la diferencia estriba por tanto en la intensidad el efecto o la capacidad de observación con la que puedes llegar a percibir las imágenes en aquel mismo viaje de estudios nos llevaron al Peñón de Gibraltar y por tanto pasamos por Algeciras en ocasiones cuento que tras aquella experiencia siempre solía decir que debido a la fealdad de Algeciras qué feo es Algeciras qué horror es Algeciras nunca jamás regresaría a aquella ciudad es decir esta cosa de la belleza que tenemos digamos un poco los o de la élite, de la belleza, Caravaggio, tal esto, pero esto es una mierdilla, aquello no, tal. Esta cosa de la belleza, la belleza es una construcción de poder, es una autoridad moral que se establece, se formula desde la academia, en muchos casos, pues, evidentemente. En ocasiones cuento que tras aquella experiencia siempre solía decir que debido a la fealdad, qué horror, Algeciras, nunca jamás regresaría a aquella ciudad, sin entonces saber que llegaría a tener una pareja lugareña, porque 23 años. Córdoba que desde 20 años regreso asiduamente a Algeciras. Y en una conferencia que impartí, precisamente en Algeciras, en la inauguración de un centro escolar que se llama Fuente Europa, eh, hace otros tantos tuve que reconocer mis prejuicios y comparar la belleza de Algeciras con la de Venecia, que acababa de venir yo de una de las bienales a las que hacía ya mucho tiempo que no voy, porque he decidido ser un poco militante en esto de, también del viajar y bajar un poco el tono, a la que iba frecuentemente para visitar la Bienal de, de, de Arte en la medida que prefería, decía prefería, sin ninguna duda, contemplar algunos paisajes de la bahía, descubrir las bellezas ocultas que hay detrás de los tichés, eh, en fin, no solamente las bellezas ocultas en relación al paisaje, sino las bellezas ocultas en relación a la potencia política del lugar. Es decir, se está en el centro de una nueva reorganización del mundo. No es como han pensado ellos toda la vida el sur y el culo del mundo, sino el centro de una nueva geografía antropológica y cultural que abordar de una forma radical permitiría pensar el mundo de, de, de, de, de, en otras claves. Ellos siguen pensando que son el puro del mundo, pero no lo son, porque además no hay puros del mundo. El mundo ahora mismo afortunadamente es una manera de vivir en la que todos tenemos un centro y casi todos podemos vivir en ese centro, estemos donde estemos, en Senegal, en Dakar, en Guarnacho, en, en, en, en, en, en Bilbao, en San Sebastián o en Granada. Por lo tanto, pensaba que efectivamente yo prefería en aquel momento contemplar, pasear por los altos locales o ir a la bahía o a las playas de alrededor bueno, en aquellos momentos, además, curiosamente mi suegro me decía, lo recuerdo perfectamente porque en una casa cerca de vinilla, en Sabinillas en aquellos momentos, la casa estaba en, bueno, en los límites de Estepona y entre Estepona y Sabinillas había seis o siete kilómetros, si no recuerdo mal y en aquellos momentos prácticamente no había eh, nada más que una casa una pequeña, una pequeña urbanización muy pequeña y todas más eran descampados vacíos y tal y cual y recuerdo perfectamente que a los cinco o seis años, siete años, pues no sé, pues a los ocho años, en los años, a principios de los 2000 2000 dos mil y pico, mi suegro, hace pocos años, me decía Mi suegro de que es un carnicero viene de la industria, en fin, un trabajador, digamos, no ilustrado, pero con una economía fuera de serie, un hombre extraordinario, eh, eh, con, una, con una inteligencia nata maravillosa, que no ha pasado por la academia, pero que seguramente en muchos aspectos es muchísimo más listo que yo, sobre muchos no, muchísimos, eh, me acuerdo que cuando te apoyabas ahí en el metril, decías veías las grúas allí que aparecían por un lado decías, esto no puede ser, esto no puede ser, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está esto eso Esto tiene que estallar por algún lado, ocho o diez años antes de que estallara la crisis, eh, me decía, mira, jo, qué razón tenías, eh". fíjate, fíjate cuando, está, cuando, cuando estalló la crisis, no que se construyeran casas en la primera línea de playa sino que se construían urbanizaciones, un cerro, otro cerro, otro cerro más allá, o sea a tres kilómetros de la costa, a 4 kilómetros de la costa, yo iba a las urbanizaciones y la el única el único señal de vida que había en las urbanizaciones es que había un campo de golf regado, o sea, es decir, el campo de golf estaba verde pero las casas estaban vacías es decía, ¿pero ¿qué? ¿quién vive? hay vida en estas casas, ¿qué hay detrás de estas casas? ¿Detrás ¿de estas paredes qué hay? que no había, especulación inmobiliaria ...financialización del, del bien de uso de la vivienda y prácticamente una acumulación capitalista desorbitada... ...que iba a los bolsillos de determinadas... y eh, de la manera que iba. Y, por lo tanto, la belleza, contra lo que nos quieren hacer pensar los clichés del exotismo turístico... ...no es una abstracción idealizada, sino una posibilidad política... ...política quiero decir... ...de vivir la ciudad, entre muchas, de percepción de la realidad que potenciando o desactivando nuestra sensibilidad, el contexto y las circunstancias delimitan. Puede ocurrir, a mí me pasa, yo, yo tengo un mal gusto, mal, bueno, un gusto, tengo un buen gusto en algunos sentidos, pero tengo el paladar bastante malo. Dicen, dicen que tengo el paladar malo. Puede ocurrir también con el vino, un excelente vino, mal acompañado, y en situaciones poco estimulantes puede parecernos anodino, mientras que cualquier otro, medianamente aceptable, muy bien acompañado en una situación afectiva, nos parece sublime. Probablemente no sea la sublimidad lo que determina el vino, sino probablemente la, la situación y las circunstancias que nos permite percibir las cosas que tenemos delante de otra manera. Se, la, nuestra sensibilidad se percibe de otra manera si tenemos esa posibilidad de reconectar con la vida de otra manera que no sean los clichés. Parafraseando a Camille, Albert Camille, que es un hombre que, al que cada vez vuelvo más. Eh, se podría decir que pensar es aprender de nuevo a ver y a poner atención a la posibilidad de modificar nuestros conocimientos es decir, ir más allá de lo sabido evidentemente lo que se podría deducir de estas pequeñas historias que he contado, anécdotas pero que traslucen en fin, lo que quiero seguir, hablo, de lo que quiero seguir hablando es que hablo desde una situación de privilegio ya que solo me traslado yo sí, yo me traslado a los lugares donde la vida la llevan, yo no viajo Nunca hago un viaje, nunca, voy a, voy, vengo a Granada porque en Granada me llama, voy a Roma porque me han hecho patrono, en fin. Eh, eh, podía haber ido a Medellín hace unos meses porque me, me propusieron ser jurado de un concurso de becas que, al que renuncié. Digamos, voy en la medida que la vida me lleva, yo me traslado donde me, la vida me lleva y por fortuna dispongo de tiempo y recursos para poder percibir de muchas maneras, porque puedo sentirme más viajero que turista, y así separarme de las visiones tópicas de turismo occidental de masas cuya manera de mirar en términos genéricos, claro está en términos genéricos se construye a partir de estereotipos que responden automáticamente a códigos establecidos o en muchas ocasiones publicitarios o mediáticos que aplanan la realidad, la simplifican o la reducen a clichés de ese modo ya no vemos o pensamos sino que simplemente reconocemos lo que nos impide desplazar la mirada más allá de la convención turística el paradigma de esta forma de viaje sería el crucerismo, desde mi punto de vista, la antítesis del viaje con posibilidad de conocimiento, pero, bien, hasta aquí podemos estar de acuerdo, bueno, no, de acuerdo, quiero decir, podemos aceptar, digamos, este axioma y decir, bueno, efectivamente, bueno, yo soy viajero pero no soy turista, pero claro, el, precisamente hoy empieza un seminario en Bilbao, en Luego Zembaquia una, una oficina no productora cultural, eh, que ha invitado a José Díaz Puyás, que es de la Universidad de la Laguna y comisario de un grupo de, de estudios que se llama Space in the Place de eh, plus in the Space que se titula todos, todos Artistas Todos Turistas ¿no? y en el enunciado de ese seminario dice eh, que desde su origen, en torno a 1800 la experiencia estética se mantiene o pretende mantenerse en abierta oposición a la experiencia turística la primera correspondería a un individuo culto, libre y creativo, y la segunda, un ser irreflexivo, alienado y programado, digamos, ¿no? A uno le concedemos, nos concedemos la autenticidad, intensidad para afectarnos, la otra sería tan solo una pseudo experiencia mercantilizada. Sin embargo, seguir manteniendo aquel viejo orden jerárquico entre vivencias idénticas y espurias resulta bastante problemático, bastante problemático, desde el punto de vista de clase, desde social, desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista, en fin, muchas capas de dificultades. Así, en el contexto actual de la mercantilización generalizada de la experiencia, los grandes eventos artísticos, las bienales, etc., deben, deben protegerse de ser confundidos como el mero turismo. Pero sostener hoy esta división en una escena artística repleta de snobs. Haciendo tours culturales de un lado para otro, porque somos esnos culturales, eh, comienza a resultar un poco hasta cómico. Es decir, eh, lo cierto es que el museo, digamos, la gran iniciativa popular de la, de, la, de la cultura nacional, la que constituye, digamos, el Estado nacional se constituye a partir de una serie de premisas de la modernidad, del sujeto moderno, de la de la, de la emersión de la burguesía y del parlamentarismo, del liberalismo, etcétera, etcétera, el, el, y junto a ello, digamos, aparece la escuela, como un sistema de unificación de criterios que, que vincula a una, a una sola lengua, a una, a una sola manera de entender la historia, y también el museo, que de alguna manera, desde lo simbólico, te construye en comunidad, te dice esto es tu patrimonio, esta es tu identidad, eh, mira a través de esto y te, y te harás cada vez más español o te harás cada vez más francés o te harás cada vez más austríaco o cada vez más, más americano esta es función del museo eh, y el turismo nacen a la par nacen a la par es decir, es el hombre moderno la mujer entonces era el hombre moderno sobre todo, fundamentalmente porque la mujer seguía en casa como, como al parecer también ahora los nuevos aires de las nuevas políticas eh, reclaman eh, después de tantos años de lucha eh, eh, el, el cierto es que el museo y, el, y el, el, el turismo nacen a la par el uno y el otro eh, la, tarea, la tarea igualmente imposible de ofrecer la ilusión de unidad mediante la escenificación espectacular de la historia esta cosa nacional, identitaria, comunitaria que nos, hace, nos vincula digamos, a un imaginario patrimonial determinado localizaban emplazamientos discretamente acondicionados pues, el, Ubre, el Prado, etc. posteriormente todos los que han ido apareciendo muchos de los cuales se han unido también a la, cadena, a la cadena de especulación inmobiliaria y que ahora tras la crisis se han quedado vacíos porque no tienen duro y no tienen recursos para poder para poder sobrevivir con, con dignidad y hacer de ellos otra, esas cadenas de valor de la educación no solamente en lugares de, de, de presentación sino también digamos posibilidades de, de de formación que se han abandonado porque no hay recursos para hacerlo no la musealidad... La organización del mundo y su turistificación siempre forman parte de un mismo proceso, solo que el turismo ejerce como parte maldita de la cultura y, y, y, y la novedad sería que ahora la masificación y la mercantilización ha saturado los, los ha saturado los dispositivos discursivos que los mantenía separados y han dejado a la vista en toda su crudeza todas sus contradicciones. En realidad, predeter, en esa realidad predeterminada de los espacios patrimoniales y museísticos, turísticos, se convierten en los lugares, en el topos político, donde se producen todas estas paradojas de la entropía cultural, social y económica producida por el turismo de masas, en el que todos estamos incluidos. En fin, aunque pretendamos emular a Washington Irving, que estuvo allí, como yo, aquí en, la, en esta plantilla la, la, la, la, la, la que me ha puesto aquí, eh, con mi terracita espléndida, maravillosa. Tal. Eh, esa entropía, que coloquialmente se suele, suele considerarse que la entropía es el desorden de un sistema que pretende el orden. Cuanta más homogeneidad, paradójicamente, más desorden, diría Pryogine, el, el premio Nobel de química. Esta, esta paradoja, digamos, un poco de que cuando tú pre, pre, pre, eh, pretendes, digamos, un poco ordenar las cosas, se te desordenan mucho más de lo que tú pretendes y al final se producen ciertos caos que hay que volver a ordenar otra vez. ¿no? Como veis, mi análisis parte, por tanto, de una noción básica que atraviesa la modernidad. Viajar se ha convertido en un apéndice de nuestras vidas... ¿un de agua podría tener? El Viajar se ha convertido en un apéndice de nuestras vidas y del sistema económico que lo rige y el modelo liberal de vivir. Es decir, mi libertad de hacer lo que quiero con mi dinero por encima de todo, no hay más que ver cómo el consumo desagradable de estos, de estos días, es el reflejo fiel de lo que hacemos el resto del año, y que, de alguna manera, pone en cuestión la dificultad de casar discursos sobre la ecología y la sostenibilidad y seguir manteniendo la vida como estaba, pensando que efectivamente al mundo no le ocurre nada. Eh, la, yo leo mucho cada vez más a Yayo Herrero, una ecologista que más me interesa muchísimo en estos momentos en, eh, eh, en España, que acaba de publicar un libro precioso con unas ilustraciones muy bonitas que se llama eh, La vida en el centro, eh, donde, efectivamente, ella y otras, otras personas, que no recuerdo su nombre ahora de memoria, otras dos mujeres, eh, hablan precisamente de las contradicciones y de las paradojas que se producen en estas circunstancias donde el modelo liberal de vida, aquello de que yo puedo hacer con mi cuerpo y con mi dinero y con mi familia de la Santa Gana, lo que yo llamo el, el, el uno mismismo, que ¿sí? porque entre el uno mismismo y el comunismo, porque hay muchas posibilidades, de ¿sí? la vida en común y el uno mismismo, ahora lo que triunfa es el uno mismismo, que está vinculado digamos, al concepto de familia, vinculado al concepto de patria, al concepto de nación, al concepto militar. Este Unimismismo tiene una cadena peligrosísima de concatenaciones que, como veis, eh, 400.000 andaluces, en cierto sentido, han dicho que sirva por, por esto de Unimismismo. Algo parecido a lo que le ocurre, bueno, y otros tantos que no han votado, pero que querrían hacerlo. Algo parecido a lo que ocurre con la proliferación de ofertas de viajes. Hace unas décadas era impensable, que tanta gente en el mundo se pudiera mover de un lado a otro de la tierra con la misma facilidad con la que nos desplazamos al pueblo de al lado, que muchas veces en el pueblo de al lado podéis encontrar seguramente toda esa belleza y esa grandeza que nos ofrecen las grandes agencias de viajes que no se sabe dónde. Bueno, ya sabéis efectivamente que este, test, este trozo de texto ha tratado de uno de mis textos en el blog, que se llama responsabilidad por el turismo y responsabilidad política todo eso tiene que ver con la revolución industrial con, con, con, la, con la posibilidad de los medios de comunicación de, de, de, la, de la movilidad y de cómo, eh, de cómo la burguesía este hombre, este hombre moderno imita digamos a la aristocracia eh, de una forma caprichosa va a los balnearios, a los sanatorios a los hoteles de montaña imitando a la aristocracia eh, imitando a la aristocracia esa promesa de liberación de individual del turismo es precisamente el exponente quizás más refinado, sofisticado y perfecto del poder de seducción de la maquinaria de publicidad que está vinculada digamos, al marketing y que está necesariamente eh, eh, atravesada digamos un poco esa concepción productivista de la vida que yo con mi dinero y con mi cuerpo hago lo que me da la gana porque el de al lado me importa un Es decir, esta cosa de que no existe comunidad, sino que existe individuo, que es el principio básico, digamos, liberal del liberal y sobre todo fundamentalmente de la escuela liberal eh, de, de Chicago, en fin, de, de, de, de los más radical, radicalmente liberales, porque hay un liberalismo ético y eh, político que no estaría dispuesto incluso a firmar en algunos casos, porque bueno, el liberalismo que firmó el gran acuerdo de la posguerra en cierto sentido. Eh, la, la promesa de liberación individual del turismo es precisamente el exponente quizás más refinado y perfecto del poder de seducción de la maquinaria y de publicidad en que se basa la industria del turismo, una, una forma perversa de exotismo colonial de exotismo colonial es decir eh, sí, de colonialismo en cierto sentido desdibujado des digamos por formas digamos, eh, eh, por formas más más digamos, de, de respeto porque cuando uno va a, viajar, a visitar a una tribu africana aunque sepas perfectamente que la tribu africana ha dejado, eh, es tribu cuando llegas tú, porque antes de ser tribu es eh, una persona que vive en situaciones en Esparta, es decir, se visten de tribu para que tú creas que realmente estás viendo una tribu, es decir, esta cosa eh, que, en, que en Granada eh, que en Granada sería, digamos eh, el, el orientalismo es decir, la posibilidad de vivir eh, eh, una, una arcadia eh, andalusí, eh, Idealizada, que permite pensar, etcétera. Esta forma de exotismo es una forma que, bueno, además, produce una, una cadena de, de, de, de desperdicios eh, intelectuales. O sea, por ejemplo, la, la, la, la recreación de una arquitectura arabista por todos los lados, como si la arquitectura contemporánea fuera. Y este tipo de fenómenos, digamos, oslo, que se dan prácticamente, bueno, se dan en San Sebastián, en San Sebastián quería ser liberal las reconstrucciones modernas ahora pasan por tener un tejado abajo a los lo burdeos, a los parisinos, es decir, que hay como todo el mundo imita a alguien que cree que es mejor que él cuando realmente las arquitecturas deberían estar atravesadas por las propias contradicciones. Yo prefiero, la, la, yo prefiero la, la, el, el desbarajuste de la margen izquierda de Bilbao, con toda la potencia obrerista que tiene aquella arquitectura, prefiero la, el feísmo, digamos, en cierto sentido, bueno, sí, las retiras ¿no? y las contradicciones que tiene una ciudad portuaria que una belleza artificial construida sobre un imaginario orientalista que aparece de una, for de una forma forzada y que tiene que ver digamos, con una cierta postal postalización de, de, de nuestra vida, ¿no? esta aparición de tiendas, eh, recuerdos y no sé qué es. Pero aunque parezca que el turismo se ha naturalizado y forme parte de la vida ordinaria de cualquier persona, nada está más lejos de la realidad. La inmensa mayoría sigue sin derecho a vacaciones y mucho menos posibilidad de viajar. Teniendo en cuenta que en el 2014 se han contabilizado 1.133 millones de turistas y la población mundial ha sobrepasado 7.000 millones, podemos decir que el turismo aún es una prerrogativa determinada de clases sociales de ciertos países desarrollados. Así que, a pesar de que el mundo, al parecer, se va a pique, o no, pues claro, porque aquí también hay que ver dónde nos colocamos, porque... O no, o no se va, porque ahora, ahora ha aparecido, digamos, una, bueno, no digamos un tiempo largo, ha aparecido una nueva deidad, que es la tecnología, ¿no? es decir, bueno, ahora mmm, vamos, a seguir siendo, vamos a seguir haciendo lo mismo, es decir, vamos a seguir viajando lo mismo, comiendo lo mismo, la misma carne, el mismo azúcar, eh, vamos a seguir devorando el mundo, consumiendo la misma, los, mismos, los mismos fósiles, eh, porque mmm, el coche eléctrico me va a permitir cambiar el de gasóleo por el eléctrico y además voy a seguir comiendo exactamente lo mismo, pero eh, va a ser comida cercana de no sé qué, no sé cuál. Es decir Hay como una eh, deidad nueva que es esta especie de, tecno, de tecnofilia eh, que va a pensar que la tecnología, no nuevo dios eh, de las religiones contemporáneas, va a permitirnos seguir siendo liberales, autónomos, independientes y hacer lo que nos dé la santa gana eh, y olvidándonos del evidentemente, que ni siquiera esa tecnología va a llegar a muchas partes del mundo que es ahora mismo eh, inaccesible así que cuidado, porque eh, con la boca pequeña nos, hablamos, nos bueno, muy poca gente dice que es ecologista, porque ser ecologista es ser casi rojo del todo ahora, normalmente la gente dice que es eh, sostenible ¿no? es decir, para los eufemismos, para uno ecologista que son, siempre han sido los ecologistas y las ecologistas las que se han puesto por delante pero años luz, años luz, o sea, a la política le pasa como a la Iglesia Católica, que le cuesta 200 años darse no cuenta de, la, de, las transformas, de las transformaciones sociales. A la, a la vida política le pasa lo mismo. Los ecologistas llevan años diciendo, cuidadito, atención, los fósiles y tal. Ahora, y otro lo otro, pero con una moderación y una influencia. ¿Por qué? Porque, claro, esto lo digo después. Es decir, cuando hablamos de turismo también nos debemos referir a las causas y los efectos que subyacen en este tipo de movilización global, global y también a las consecuencias que tienen en nuestra vida cotidiana, en la cercana y en el equilibrio del planeta, en el mundo que es nuestro mundo, que es nuestra, por mi patria mi matria, mejor dicho, mi matria eh, eh, mejor dicho ya que el mundo común que habitamos todos, seamos o no turistas, está siendo afectado por una profunda crisis ecológica bueno, creo, quien me lo puede discutir, derivada de un modelo económico de crecimiento desmedido e incontrolado llamado capitalismo también decir capitalismo, cuidadito porque yo conozco a muchos, lo, lo siento porque sé que aquí algunos sois así, a muchos socialistas que hace años no, no metieron la palabra capitalismo a muchos, o sea, a muchos es decir, si lo dicen, lo dicen en casa. Como los nacionalistas que yo conozco, eh, que hablan de la independencia en casa y que tienen la bandera en casa y que luego negocia con el BBVA y con Iberdrola. Eh, en, fin, eh, en fin, se llama capitalismo. Es decir, ya lo dijo Adam Smith, pero incluso, bueno, si, si tuviésemos el capitalismo que Adam, que, que Adam Smith eh, propuso, bueno, fin, hasta seríamos afortunados. Hasta, hasta seríamos afortunados, porque Adam Smith decía que efectivamente. La, eh, la posibilidad que tiene el individuo de generar riqueza era la mejor forma, digamos, de contribuir a la, a la economía del mundo, pero siempre y cuando efectivamente tuviese en cuenta que esa riqueza había que distribuirla de una forma más o menos equitativa. En la Smith hay algo de eso, aunque está implícito, digamos, el liberalismo económico, el desarrollo infinito que después produjo, produce, digamos, este sistema que es lo que está en el centro de esta multiplicación de la aceleración de la movilidad así que sin estar muy seguro de lo que afirmo bueno, mi manera de decirlo parece que es como muy contundente pero no penséis, tengo algunas dudas me gustaría no me gustaría continuar sin situar mi posición en este punto de partida que es fundamental para mis posteriores y últimas especulaciones hace unas semanas existía en Medialab Prado primo hermano, hermano primo de, al, que yo, al que yo voy mucho Marcos es muy amigo mío Susana Moliner en unas jornadas que organizaba Susana eh, Moliner. Eh, en torno, digamos, un poco a, la, a, la, a la, bueno, en fin, se llamaba Derecho a la Ciudad, Derecho a otros imaginarios del urbano, con Ibrahim Juan de Dakar en Senegal, monza Liman de Noachot, porque no nos recordemos que Dakar existe y que Noachot también existe, es, ya, eh, es decir, que existe, o sea, eh, que, no, que, no son que no forman parte, digamos, de un mapa de geografía a los que les enseñan los niños y de África ahí no, no, África es que está aquí está, está, está aquí al lado y somos, nosotros somos parte, digamos, de Santa áfricas. queramos o no, queramos ahí se constató que salvando las distancias y atendiendo a especificidades situadas, evidentemente, todas las ciudades son, todas las ciudades ahora mismo del mundo, son el espejo fiel de este modelo global económico que gobierna el mundo es así, y no podemos pen pensar soluciones para las nuestras ciudades para nuestra ciudad, para nuestra nación, para nuestra familia, sin pensar que la vida de las otras personas, de las otras naciones, de las otras familias, también las del barrio de, de, al lado, eh, son y somos interdependientes, somos interdependientes, creo yo, somos interdependientes, por tanto si queremos ciudades saludables, vidas saludables, vidas dignas, debemos asumir que las demás, también vidas, las demás ciudades, las demás naciones, también, también lo quieren y también eh, necesitan. Es decir, deberíamos de pensar global y actuar localmente. <coughs> Más medidas internacionales de... Eh... Claro, es, que, no, es, que es, cuando, es que Cuando cuando se produjo la gran crisis, que bueno, es última del 2009, que parece que se ha olvidado porque han vuelto a aparecer las grúas, bueno, el, el, la vivienda en Madrid es inaccesible, los alquileres en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Sevilla, en fin, empiezan a ser carísimos, desplazamientos de la gente del centro a las periferias, eh, gente que, que tiene salarios de, con profesiones dignísimas y con carreras impresionantes, con cuatro idiomas, que yo sé, el español malamente, el euskera peor y poco más, un poquito de francés y, y he, he hecho una carrera profesional más o menos digna. Pues ahora hay un montón de gente eh, que tiene un currículum extraordinario, está ganando 1.200 euros, 1.400 euros en trabajos. En museos y en centros que se supone que tienen que cobrar dos mil, dos mil y pico, en fin, en fin, algo más, por lo menos un 40 un cincuenta más en eh, lo que ganan ahora porque se ha depreciado el valor del, del, del salario, porque se ha depreciado el valor del, del, del, del trabajo y, y tienen que pagar 500 euros una habitación, o sea, gente, mujeres, varias con las que yo últimamente he estado, que conviven en una casa cinco personas haciendo habitaciones pagando 500 quinientos euros, seiscientos euros la habitación, no el alquiler de la casa. Claro esto, esto, esto, no viene de la, de, esto no viene del, de, de, de, un, de la nada, o sea, esto alguien lo organiza, es decir esto detrás hay, hay digamos, una serie de intereses y de mecanismos de control del capital que alguien los organiza, alguien los organiza, es decir eh, avanza digamos las políticas, nosotros se producen estos efectos. ¿Alguien ha, a, alguien ha dicho que hemos que hemos, resuelto la, que hemos salido de la crisis y que por lo tanto ya podemos empezar a construir otra vez, porque como, como tenemos dos millones de viviendas vacías en España, de las cuales ahora mismo el 40, el 50% de las viviendas, no sé cuánto exactamente la cifra última, no son bienes de uso, porque yo no estoy hablando de nacionalizar los bienes privados, estoy hablando de esto. O sea, yo tengo una segunda vivienda, casa de Tolosa, que la tengo alquilada a, a 600 euros, una casa, yo no estoy hablando de, de, de privatizar aquellos bienes que tienen que ver con una propiedad acumulada, una persona que por su trabajo pues, tiene otro piso, tiene dos, esos dos pisos, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de las entidades bancarias y de las entidades financieras que se han unido para eh, controlar pues, un 30 o un 40% de momento del de, banco inmobiliario para hacer de esos un bien, eh, bien financiarizado financiar, financiar, financiar, que no tiene nada que ver con el bien de uso de la vivienda, sino con el bien de cambio y la pulmonía que genera en su recursos. Esto es así, esto es así. Cuando Don Elorza me llamó, esto lo voy a saltar porque, sí, efectivamente, cuando Don Elorza me llamó para consultarme eh, eh, sobre la posibilidad de presentar la candidatura de San Sebastián a la Comunidad europea de la cultura, le comenté que no me parecía la mejor forma de trabajar por la ciudad y la cultura, al contrario, le dije, era una de las peores estábamos a mediados del 2008 y ya empezaban a notarse las primeras señales de la crisis yo pensaba entonces, y lo sigo haciendo ahora, que las capitales europeas de la cultura son un síntoma y un ejemplo más del profundo proceso de involución que ha experimentado la Europa del Bienestar desde eh, los años 80 hasta la actualidad con la progresiva asunción de una política neoliberal que pone en el centro el productivismo y la competitividad interurbana los proyectos de capitalidad cultural están ligados a una cadena de valor que convierte a las ciudades en máquinas de producción y también lo que se viene denominando turismo cultural. No en vano, hasta el propio proceso de selección que el Ministerio de Cultura pone en marcha en sí mismo, es una competición entre ciudades. Teniendo en cuenta todo esto, lo que le planteé a don Elorza es que entrar en el juego de la capitalidad... Si se pudiera, si, si entráramos, pues, que es lo que ayer dije, ya que, ya que los políticos han dicho que van a presentar a la nada a la capital europea de la cultura, se ha secado la foto, ya no se pueden borrar la foto, no se pueden bajar del pedestal, no se pueden quitar de la fotografía, se supone que habrá que competir por ser capital europea de la cultura, pues bueno, vámonos de la mejor manera posible. Ayer tuve dos horas de conversación con un grupo de, de personajes, las que les solté no sé cuántas barbaridades seguramente, eh, pero bueno, sin barbaridades, quiero decir, en eh, cosas que se le, le dijo a Don también en aquel momento, en el que la cultura se conciba no como un mero hito publicitario y de marca, que si realmente se quiere potenciar la cultura de Andorostia, había que empezar a pensar la ciudad pensar la ciudad en otras claves, analizando detenidamente cómo ésta se relaciona con su entorno y cuáles son las necesidades reales que tienen sus habitantes. es decir Los ciudadanos de la ciudad de Granada, no los dos millones de turistas que vienen a Granada, los 600.000, los 700.000 700 que viven, ¿cuántos viven en Granada? Años, ah, 250 loops, you know, <sobie mano mismaarnica> <Outero> you know a 250 me ha pasado. No hay nada capital. De repente, la media casi que no me convenía. Ah, bueno, medio millón de. En Pongamos, hablemos de esto. Aprovechemos la que tenemos la cultura para plantear un proceso de 10 años, si no un evento de un año, un proceso de 10 años para abrir, abrir, abrir un proceso para pensar qué modelo de la ciudad queremos y de qué manera podemos abordar ese modelo. 10 minutos y voy sí. a la mitad de mi texto, madre mía. Eh, y, y, me, y me pide que exponga y desarrolle lo que acabo de contar. Me dice, pues ya está bien, siempre criticando. Eh, siempre. Además, yo, yo en aquel momento había pedido, en el año 2006, tuve la fortuna de ser padre por tercera vez de una criatura que ahora tiene ya 13 años, eh, que, me, que en cierto sentido me devolvió, me, me devolvió 10 años de vida. Porque todo el mundo me dice que joven está, no porque que tienes 65 años, como todos los días a mi hija. Eh, en broma solía decir, bueno, cuando tenga las reglas, seguro que me vuelven los 10 años de golpe, pero no, afortunadamente parece que todavía me sigue apreciando como una niña que quiere a su padre dentro de dos años ya no sé exactamente dónde me tendrá, y no me ha dado unas patadas y me ha echado de casa. Pero Y eh, yo entonces había decidido dejar el cargo público que me habían ofrecido, en aquel momento me ofrecieron la dirección de Tabacalera, un gran centro cultural de 35.000 metros cuadrados, otro fenómeno el último de la cadena de la monumentalización de las ciudades, estaba la también estuvo en eso, recibieron esa, esa posibilidad, pero bueno, el nacimiento de mi última niña dijo, oh, yo me voy de aquí, paso de arte lecu, dimití de, de arte el centro, bueno, me fui, pedí la excedencia por cuidado de hijos y lo que a vivir a Sevilla. A cuidar a mi hija, que es una de las mejores cosas que he hecho en... Eh, a cuidar mejor a mi hija, una de las mejores cosas que he hecho, que he hecho en mi vida. Eh, eh, eh, cultural, políticamente, hablando, solamente hablando. Eh, y eh, escribía unas columnas, de hecho, parte de la, el blog que tengo ahora es una herencia de aquellas columnas que escribía sobre sociología de la cultura y filosofía política, donde de alguna manera hablaba, digamos, un poco del valor de la cultura, entendido como bien común, y donde seguía mis tesis y tal, y donde me dijo, no, pero tú mucha crítica, mucha crítica, pero esto lo en positivo, lo en positivo y vemos cómo... Podemos, ¿Cómo podemos eh, plantear a partir de aquí que un documento que se llama La potencia de lo posible? Y a partir de ahí eh, me hicieron un contrato para redactar el, para redactar el documento. En ese, ese documento, La potencia de lo posible, el documento anterior se llamaba en el 2007, lo escribí en el 2008, se llamaba La burbuja cultural, educación, ecología y cultura, un nuevo trinomio social para la vida. Es decir, ya en aquel, en aquel año, cuando todavía prácticamente casi nadie había hablado de ello, mentira, había hablado mucha gente, pero no digamos en los ámbitos más, más, más populares, nosotros avanzábamos en aquella, aquella hipótesis de que aquella capital europea, la cultura, tenía que poner en el centro el valor de la ecología, de la educación y de la cultura entendida como bien común y como herramienta eh, de distribución social de, de, de bienestar. Por tanto, parafraseando al antropólogo y geógrafo Nell Smith, a que también cité el famoso libro de Ciudad de Miseria, eh, ¿Son posibles realmente ciudades turísticas sostenibles y a la vez socialmente democráticas en este marco de ne ne ne neoliberalismo depredador y globalizado? Pregunto, no es una pregunta retórica, porque ningún análisis de la situación actual de las ciudades puede desligarse de ese sistema económico. De hecho, en aquellos documentos aparecía Nelson, aparecía David Harvey, el antropólogo americano fantástico que ha escrito. Eh, esos libros, pero bueno, después podemos hablar de, Castell, hablaba de Castells, hablaba de Saskia Sachsen, pero ahora podríamos hablar de Silvia Federici, de Rita Segarro, de Yayo Herrero, eh, eh, personas que dicen que es un axioma a la teoría urbana que la ciudad es el locus, el locus, el local, donde la vida de la gente, es decir, fundamentalmente la vida, fundamentalmente la cadena de reproducción social refleja las políticas económicas, nacionales y territoriales. Es ahí, en los valores de la, valores de la reproducción social, en la vida digna, en la vida digna de todas las personas donde tendríamos que intervenir como capital europea de la cultura. Que por cierto, ah, eh, lamentablemente las ciudades se vuelven también piezas que compiten en esa cadena de producción y resulta muy difícil escapar de esa carrera, lo que David Harvey llama el circuito secundario de acumulación, en el que, aquí esto es muy importante, en el que las administraciones eh, locales suele además facilitar a los agentes privados la ejecución de un modelo de ciudad poco equitativo. Es decir, que los, la, la, los estados y los regiones locales son cómplices, de alguna manera, de, esa, de esas políticas. Y, de hecho, por cierto, vendría bien recordar aquí las recientes declaraciones del actual gobierno de España, del presidente del gobierno de España, el del PSOE, cuando en la última conferencia de municipios celebrada en Cáceres, dijo, como Sarkozy dijo en su momento, cuando entró, entramos en crisis, bueno, no. Vamos a reformar el capitalismo. Vamos a reformar el capitalismo porque nosotros, incluso nosotros mismos nos hemos dado cuenta que nos estamos pasando. Vamos a reformar eso y vamos a reformarlo. Bueno, le duró tres semanas el enunciado porque a poco tiempo se, se olvidó. Pues es, espero que, no sé si Zapatero o Zapatero eh, Sánchez, dijo en aquella conferencia, lo recuerdo, tengo subrayado, dijo que nunca más gobiernos que socialicen las pérdidas y privaticen las ganancias. Porque no hay crecimiento económico justo si se abandona a la mayoría de la gente por el camino. Esto lo dijo Sánchez en la, en la conferencia de Cáceres. Pues, Esto es lo que hay que hacer. O sea, eh, nunca más gobiernos que socialicen las pérdidas y privaticen las ganancias. Principio básico de la socialdemocracia. Una dinámica que se manifiesta en apuestas por esta dinámica cultural que se, por enormes proyectos de desarrollo de la ciudad para escribirlas en procesos urbanísticos y culturales relacionados con la productividad, el turismo y el consumo. Mejor dicho, no el consumo, porque igual que todos somos turistas, tendrán a detenerme, mejor compañía sabe, ¿de Nunca se sabe porque yo tengo amigos ahora mismo, raperos que están en la cárcel. O, este, tengo amigas que están ayer a juicios. Estoy, estoy, me Nunca se sabe uno, a, uno, a uno dónde le puede a uno sí, tomar, ir. Lo más conocido al borde de las cosas que estoy diciendo, de corregirme, terroristas y capitalistas, pues, igual, voy. Pero no, yo amo profundamente a la policía de cercanía, la policía de cercanía humana y democrática. Absolutamente necesaria para que las sociedades funcionen. Eh, eh, eh, eh, digo consumismo, igual que el turismo y la cultura, todos somos, pues todos consumimos, pero hay, es muy diferente de ese consumismo se es acervado. Del necesario intercambio social de bienes y consumos, básico, digamos, digamos, un poco de la vida del mercado, de los mercados tradicionales, que a Ernesto García Canclini, en su libro fantástico que se llama Consumidores y Ciudadanos, donde afirma que el consumo responsable, ese consumo si vivir, si, es decir, si pensáramos realmente el consumo responsable, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos de manera. Pues sirva también para pensar las ciudades, porque puede ser el lugar en el que ejerzamos formas de selección y organización de nuestra vida, y por tanto puede ser también un lugar de ejercicio de la ciudadanía comprometida con otros, productos, otros modelos de producción y circulación de, de productos. Por tanto, esas políticas que relegan, aquellas nuestras, sino aquellas que he dicho, del consumo, relegando a último lugar las políticas contra los modelos de producción precarizados que también se generan en los flujos internacionales con los excedentes, o mejor dicho, residuos demográficos, el libro de Simon Bauman, Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias, lo dice clarísimamente, que llegan a nuestras ciudades para convertirse en mano de obra barata y además cada vez más criminalizada. Mientras trabajen, pero estén eh, enterrados en, sus, en, sus, eh, en el ejido, en sus tiendas, eh, y no tengan vida ciudadana, mientras los tengamos como esclavos, enterrados en tal, pueden seguir viniendo. Pero si se, si, si, tienen, si se les ocurre el derecho de salir a la calle y reclamar sus derechos básicos de vida, entonces no, son criminalizados y a la puta calle bueno, por tanto en primer lugar harían falta respuestas estructurales internacionales que pudieran ofrecer cobertura a esas dinámicas municipalistas algunas intencionadas, sobre todo a los trabajos comunitarios, a las experiencias comunitarias de barrio, a las experiencias sociales y a las energías individuales con loables esfuerzos muchas veces frustrantes que tratan de paliar los efectos secundarios de ese globalismo fáctico eh, con políticas locales socialmente responsables y de esto se trata Creo que estamos aquí para intentar entender este fenómeno de turismo de masas y, en consecuencia, poder abordar los efectos que produce en nuestras ciudades y, sobre todo, en las personas que las habitamos. En Venecia, la ciudad que ejemplifica mejor que ninguno de los males derivados del turismo, en el, el escaparate de la familia More, de Morelli, cerca del puente de Rialto, ha instalado un, un, un contador electrónico que indica cómo va descendiendo diariamente el número de habitantes del centro histórico. Hace unas semanas se escuché boca, en boca de Itziah González, esto que he dicho antes, la arquitecta y exconcejal socialista desde la Bella de Barcelona, cuyo equipo, formado por más de 15 profesionales de diversos ámbitos, acaba de ganar el concurso público para la reforma. Ella dice expresamente la palabra rescate de la serie de Rambla que en su entorno actualmente solo viven 50 personas. Y este fenómeno se está extendiendo en Málaga, se está extendiendo, se está extendiendo por, por todas las ciudades. Más allá de los graves efectos globales medioambientales que produce la movilidad global, en el caso concreto español podríamos hablar también de la tendencia a convertirse en monopolio industrial. Sobre todo, en el caso andaluz, indiscutiblemente, sobre todo en el caso de los territorios costeros, ya lo he dicho antes, el empleo que está generando es temporal, estacional y precario, por esto lo no sabéis todos, sobre todo, fundamentalmente... Eh, para mujeres y inmigrantes y por tanto contribuyendo también a la racialización y la feminización de la pobreza, con todo lo que eso conlleva, no hay más que ver cómo aumentan los discursos xenófobos, el peor de los nacionalismos que se expande por toda Europa, la gentrificación, masificación, desnaturalización de los centros históricos, la conversión de los espacios públicos en privados, terrazas de bares, cafeterías absolutamente abarrozadas, donde no hay espacio público y demás, desaparición eh, de los parques, de los bancos, etcétera eh, eh, um, ordenamientos eh, de criminalización de la vida social y de la vida pública, etcétera, encarecimiento a la vivienda, expulsión, etc. Porque según Macanel, y creo que de eh, hecho que iba a acabar, sí, según mccannell eh, autor del Turista, un libro clásico entre los años 80, de una nueva teoría de la clase ociosa, los lugares de encuentro vacío, este último cercano también a las tesis célebres de los no lugares de marcos G, la expansión material e ideológica del capitalismo y de la modernidad, se encuentra vinculada con la masificación del ocio y el turismo, lo he dicho al principio, de que ahora somos son mil millones, pero pueden ser dos mil o tres mil millones los próximos, los próximos siglos y el desplazamiento de todas estas masas van a producir efectos absolutamente eh, incontrolables que nos va a costar mucho en la vida cotidiana, en la vida personal y en la vida social. El turismo consume espacios a la vez que los vacía de tradición y sentido, vacía de sentido, vacía de pueblos, vacía, pues, vacía de gente. Tal vez genere muchos recursos a unos pocos y empleo, casi miserable para otros pero altera sustancialmente las relaciones humanas y sociales de los habitantes, así como sus ecosistemas de vida locales y globales de ahí que debamos plantearnos también desde, desde dónde iniciamos nuestras reformas porque a veces la retórica del turismo sostenible oculta la incapacidad de abordar reformas más profundas porque ni en el mejor de los casos el planeta puede reconvertir más de mil millones de turistas internacionales en turistas responsables por mucho que sean admirables las iniciativas comunitarias de turismo que se están haciendo en los gobiernos del sur, etc. Etcétera, etcétera. No se puede ser, eh, eh, no, se, no se puede ser, claro, eh, voy a decirle el ejemplo de mi querida Manuela Carmena, bueno, mi querida, no es tanto, pero bueno, eh, digamos Manuela Carmena. Eh, sí, me decepciona. Pero claro, lo que no se puede decir es que vamos a reducir la velocidad de los coches, vamos a reducir no sé qué tal, vamos a bajar de 70 a 60, que me entró, me entró la risa, eh, vamos a... O sea, en fin, porque el fenómeno de la movilidad tiene que ver, digamos, con la cantidad, con la cantidad no tanto con la calidad, de la velocidad que se adquiera. No se puede decir que vamos a hacer ese esfuerzo y luego decir que estaremos encantados que vengan cientos de miles de chinos a Madrid. Quiero decir, como hizo la última declaración, cuando vino el presidente de China, que no me acuerdo su no nombre el nombre de la nueva secretaria general de la CDU alemana, o sea, que no es un problema de que sea chino, tampoco. El alemán también me, también me cuesta. La verdad que esta cuestión también del de de racismo de los apellidos nos pasa mucho a los vascos que uy qué apellido tienes esta cosa de ser latinos, que no entendemos lo que nos rodea, pero este tipo de paradojas de alguna manera hay que resolverlo. No nos acordamos, o mejor dicho, no queremos hacerlo porque nos obligaría a pensar, esto no lo hacemos, nos obligaría a pensar de arriba abajo los principios que rigen el régimen que estamos viviendo, en el que desde hace años ya muchos economistas y geógrafos lo vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo. Y de hecho, quiero mencionar aquí, bueno, de hecho, Mario Gaviria, por ejemplo, que es muy curioso, ¿se me acaba el tiempo, Bueno. Ramón Fernández, Ramón Fernández Durán, Yarancha Rodríguez, Oscar Capitero, Naredo, un colectivo de antropólogos donadinos, Gea, fantásticos, o sea, eh, Ariana Sánchez Cota, eh, Juan Rodríguez, Oscar Sánchez, o sea que, que los conocí hace unos años en Unidad de Pensamiento que se llama la Corrala, que están investigando sobre los efectos, digamos un poco de las nuevas ciudades, ciudades contemporáneas. Mario Gavilla, curiosamente, que era un, era un ecólogo, eh, fíjate, es muy curioso esto porque era un ecólogo navarro. Eh, uno de los libros ecologistas, con Ramón Margalef y, en fin, uno de los primeros ecologistas importantes que hubo en España que hizo unas aplicaciones a la sociedad urbana, él trabajaba mucho sobre los cascos urbanos trabajó mucho sobre el casco urbano de, de Pamplona tenía un libro fantástico que se llamaba La fiesta y la subversión, no, pues, si no, no lo recuerdo muy bien pero acabó siendo eh, asesor de Zaplán es decir, eh, del que fuera alcalde de Benidorm y, eh, paradójicamente curiosamente, pero él tenía una tesis que, fijaos cómo era, eh decía, es que el turismo que viene es imparable decía, esto España se va a convertir en, la, en el bar de Europa lo dijo en los años 60, en los años 60 80. se va a convertir en el bar de Europa y esto se va a acabar, esto se va a acabar, se va a acabar. entonces ¿qué hay que hacer? pensemos en el turismo ¿y sabéis lo que le propuso? claro ah, que luego esto, le propuso, le decía diría, mira, vamos a hacer seis venidores en toda la costa sí. con Castellón otro en otro no sé dónde, y dejemos la costa en paz. No la toquemos, que vengan todos los turistas del mundo a Benidor, que se junten aquí, cervecita, Coca-Cola, fiesta, uno encima otro en la playa, tal, tal, pero en la costa dejémosla en paz. O sea, esa era su tesis, o sea, a, la, a lo de corpusier en cierto sentido, es decir, concentremos y tal, pero hagamos grandes zonas verdes y tal, igual. Esa tesis que se fue al carajo en la doble versión. Venido se ha convertido en lo que dijo Gaviria que había que hacerlo, pero es que además se ha extendido, todo, se ha urbanizado toda la costa mediterránea con el desastre que ha supuesto que como veis hay miles y miles y miles y miles de viviendas activas. Eh, Así que me quedan dos parámetros y ya está. Así que cuando los movimientos ecologistas y organizaciones ambientales proponen medidas de contención para paliar estos efectos no se pretende culpabilizar individualmente a los turistas no se trata de turismofobia como los medios de comunicación han venido diciendo últimamente para criminalizar otra vez digamos un poco estos discursos que de alguna manera lo que plantean es un poco de cabeza para poder aplicar con cierta razón una manera de vivir distinta sino reclamar a los responsables políticos que rigen nuestras instituciones globales y locales medidas estructurales, estructurales, no estéticas, estructurales contra el cambio climático y el modelo económico que lo produce, que respetando la libertad de movimiento, efectivamente, y el derecho al ocio, no vamos a, encarcelar, vamos a encarcelar al ocio a las personas, pero a la vez, a la vez desactivando su exacerbación, es decir, no se puede decir eh, voy a reducir la velocidad de los coches, voy a reducir el metal y que vengan eh, 200.000 chinos más eh, a Madrid o no puede decir la Junta de Andalucía, pues perdón, o la del País Vasco eh, que en un, un turismo ecológico, ha ah, hecho así, detrás ah, del de turismo ecológico que se oculta a lo que se llama ahora el turismo de calidad, es decir, bueno, que vengan los ricos aquí, pero pobres se vayan al quinto coño porque aquí que vengan los ricos a esquiar y a, y a la alhambra con pocas personas y los demás pues ¿no? que se jodan pues porque ¿qué? ¡no! no, pues no entonces, claro, entonces eh, eh, eh, es, eso, eso que se llama turismo de calidad no es más que efectivamente una segregación a través de clase una segregación de, de orden para que los que puedan pagando mucho dinero puedan cambiar de coche yo tengo ahora por ejemplo, bueno ya hemos decidido Alicia y yo nos vamos a comprar coche, a partir de ahora dejamos el coche, tenemos un coche que ya es de, de, de la mierda esta de gasol, de, de no sé qué, porque como no conduzco, sé, no sé ni qué coche tenemos, no sé ni la marca. <coughs> <coughs> yo creo que tenemos, estoy te seguro. Eh, entonces ya no nos entra en el canon este que, que Manuel Carmen ha puesto para circular, que ha puesto como tres canones, el verde, el, el, el, yo estoy en el marrón o algo así, en el rojo, podría ser otra vez, porque se pues, supone que los, los que tienen mayor consumo son los los más pobres, entonces tendría que ser el verde. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Como los ricos se puede comprar un... Esto, ¿Cómo se llama? estos coches eléctricos que circulan ahora? ¿Librisos. Sí, pero unos no, no grandes que son eléctricos, que son... El no los ricos Tesla? tienen ¿El Tesla? ¿El Tesla. Se puede comprar un Tesla, pero pues, no, circular. No, no. Y además puede tener tres, pues puede circular por el centro de Madrid el padre del pues, Tesla 451, <ríe> el hijo del Tesla 326 y la nieta con el Tesla, no sé qué, y los que viven en Vallecas, que tienen un punto peor del año no sé dónde, se joden y tienen que... Es decir, son medidas que de alguna manera, eh, fin de, de clase, de segregación de clase, que con el turismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, bueno, turismo de calidad quiere decir, no, aquí los de Arabia Saudí, que vengan, que los hotelitos muy bonitos, no sé qué, pero nosotros... Vale, entonces... En ningún caso se intenta alimentar una supuesta turismofobia, eh, eh, en ningún caso se intenta que neutralice la crítica subyacente en el malestar social de rechazo a la masculinidad. No se trata tanto, tanto de penalizar a las personas, sino de requerir alternativas globales y locales, de verdad, a corto y medio plazo, no solo retóricas y propagandísticas, que faciliten, que faciliten un tránsito razonable hacia otro tipo de movilidad menos depredador, incluida la turística. Tenía muchas más cosas que deciros, pero no, tengo, no puedo. Me, me sin... Así que esta es mi, mi, mi, mis cosas.